Lo habrán venido reclamando los armenios, las armenias a lo largo de todo el mundo que fueron perseguidos hace 106 años, comenzó lo que fue el genocidio armenio, uno de los genocidios más tremendos que tuvo la historia del mundo por parte de, en ese momento, el Imperio Otomano, hoy es Turquía, eh, es un, también un genocidio de cuentagotas o viste o las nuevas formas también que tiene eh, Turquía y que tienen algunos países para amedrentar a los países que tienen alrededor. Eh, y en ese sentido esta semana pasó algo importante porque eh, el, el 1.5 millones de armenios que murieron en manos de los turcos durante 1915 y 1916, en el día 24, que fue el día que se cumplió el 106 aniversario del genocidio armenio armenio, el presidente Joe Biden de Estados Unidos lo reconoció, obviamente reconoció que hubo un genocidio. Hmm. Eso no es menor porque es básicamente lo que piden los armenios y las armenias en todo el mundo. Y que Pero, no haya sido hecho por ningún presidente todavía en Estados Unidos. Y arma también una toletole -tole en el medio de eh, Europa eh, eh, oriental porque eh, bueno están to todavía hay muchas sensibilidades respecto al tema y obviamente Turquía, un país que no quiere... Ni hablar de eso que quiere hacer como que nunca pasó nada Para hablar un poco de esta conmemoración del de eh, genocidio armenio Pero también de qué implica que el presidente del país Como decíamos, la hegemonía cultural del mundo O por lo menos del mundo occidental, que es eh, Joe Biden, lo reconozca Estamos en este momento en contacto con Carlos Barti Manoukian Él es el presidente del centro armenio en Argentina ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido a Radio Estación Sur Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la llamada. Un gusto para nosotros hablar con vos y bueno, obviamente eh, siempre eh, recordar el genocidio armenio es parte de recordar la historia de la humanidad eh, en una etapa en la que ya había una modernidad, en la que ya estaban instaurados algunos estados nación, democracias, había todavía algunos reinos eh, y los armenios eran un pueblo, y siguen siendo en realidad, en ese momento eh, se los atacó justamente también por eso, por ser un pueblo eh, antiguísimo, antiquísimo, eh, tenían muchísimas iglesias, era un pueblo cristiano. Eh, contanos un poco, eh, re, en resumido, pa, eh, qué fue el genocidio armenio y qué pasó a partir de ahí con la población armenia que tuvo que viajar a distintos lugares del mundo. Bien, exactamente como vos lo estás diciendo. Eh, la nación armenia, o el pueblo armenio como vos lo anuncias, vive allí en esa región desde hace más de cuatro 4.000 años y tiene una historia muy rica, una historia muy sabrosa en arte, en arquitectura, en cultura, era, era un pueblo muy civilizado, avanzado y tuvo que soportar la llegada de, como ustedes saben, de las hordas bárbaras de Oriente que durante siglos invadieron y, y desgraciadamente... A, a costa de, de fuego y muerte, sembraron, eh, sembraron el, el terror ahí en esa región. Hoy se han convertido, en realidad en el pasado se convirtieron en un imperio, que es el Imperio Otomano, el Imperio Otomano que luego se transforma y es la República de Turquía, que no ha cambiado las metodologías de trabajo, como vos decías bien, hoy... Eh, Turquía es un factor de inestabilidad en toda la región, eh, porque vos imaginate que Turquía hoy tiene problemas no solo con Armenia, tiene problemas con Grecia, tiene problemas con Chipre, con Siria, se vale de el ISIS, que son uh, terroristas y mercenarios y fundamentalistas, digamos que toda la política que tenía Antiguamente el imperio otomano sigue de la misma manera y sigue con el mismo ímpetu. Y bueno, nos toca a los armenios ser la primer víctima de ese genocidio atroz mm. que se desarrolló alrededor del 1900, que tuvo su punto culminante en 1915, con un millón y medio de muertos, exactamente. Mm -hmm. Un millón y medio de muertos y una diáspora muy importante, que de hecho es eh, también algo que eh, está retratado en varias eh, en varios lugares del mundo. Hay muchos eh, armenios, armenias, colectividades en todo el mundo que eh, tuvieron que exiliarse en esa época, ¿no es así? Exactamente así. imagínate que la población total de armenios en ese momento era de dos millones. Un millón y medio fue masacrado, asesinado... Y los que se salvaron, se desparramaron por el mundo. Al extremo de que hoy hay una pequeña Armenia, eh, que en su momento se salvó del genocidio porque estaba bajo la tutela del imperio ruso de los Zares, esa región se salvó, eso continuó siendo Armenia, hoy es Armenia, y tiene una población de 3 millones de habitantes. La diáspora Armenia tiene 8 millones de habitantes. Vos fíjate lo que fue el desparramo de connacionales por todo el mundo. Sí. Y las comunidades más importantes las encontramos eh, en Rusia, por ejemplo, hay dos millones de armenios. En Estados Unidos hay más de un millón. En Francia, 500.000, mil. Y aquí en la Argentina estamos rondando las 150 mil almas aproximadamente que Por eso queríamos mencionar, también esta noticia llega a este territorio porque eh, hay familias viviendo acá, hay historia que, que tiene que también visibilizarse no a raíz de este tipo de manifestaciones que decimos Joe Biden acaba de asumir hace muy poco tiempo, este discurso eh, da, da, salda o empieza por lo menos a saldar mucho tiempo de no haber sido mencionado, incluso por otros presidentes, y un país también con esa historia tan bélica, ¿no? Eh, mencionábamos un poco al, al comienzo, ¿no? A las últimas guerras tipo Afganistán, más recordada, pero después de eso, siguieron atacando en distintos momentos, y, y hoy, ¿cómo se puede leer y cómo se puede entender también, como decís, porque es uno de los lugares donde más eh, comunidad armenia hay? mira es muy significativo lo que decís, eh, porque... La, la comunidad armenia de la Argentina tiene exactamente 100 años de historia. O sea que apenas poquitos años luego del genocidio, mis abuelos llegaron acá, eh, comenzado el año 1920, 1922, por ahí. Mi abuelo llegó con 10 años de edad, sin padres y sin abuelos, porque habían quedado todos allí en Armenia. Mm. Eh, el, el desarraigo de esas criaturas es lo terrible porque un genocidio eh, a veces cuando uno habla de teoría no se llega a interpretar bien el significado o la fuerza que tiene el genocidio que arranca de la tierra no solo arranca el alma y la persona arranca la historia arranca la vida de esa familia de ese ser humano arranca la cultura o sea había que borrar todo la idea era borrar todo y sí Vos fíjate que eh, Estados Unidos, que se demoró bastante en, en reconocer el genocidio armenio, eh, era el último aliado importante que hoy le queda a Turquía. Turquía que es miembro de la, de la OTAN, que es uno de los, el segundo o el tercer poder militar, porque aparte de el poder económico y demás, es la segunda o tercera fuerza militar del mundo, aliada de Estados Unidos, y que Estados Unidos haya decidido desbancar a Turquía en la defensa de esta teoría, de, de esta mentira que vienen sosteniendo porque ellos dicen que no fue un genocidio. Cuando el propio embajador de Estados Unidos en 1915 en Estambul, en la capital del Imperio Otomano, mandaba correspondencias a su gobierno diciéndole hagan algo, traten de parar la masacre que están haciendo con las poblaciones cristianas, con los armenios. Su propio embajador eh, pedía a su gobierno que, que pararan la locura. Y bueno, Estados Unidos tardó 106 años, pero ya era hora de que reconociera ese genocidio. Y a Turquía no le va a quedar otro remedio que en algún momento replantear su, su, su historia, eh, blanquear los, los acontecimientos negros que tiene su historia, para que se le está dando una posibilidad a Turquía, para que se instale como corresponde en, en el concierto de las naciones civilizadas. Que este 24 de abril fue el aniversario, como decimos, y por eso ese discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viene a saldar esa parte de la historia. Y también, como como decís, ¿no? otro gesto hacia Turquía, que ya este mismo reconocimiento no es parte de la organización y la visibil revisibilización de esta problemática por por todas las migraciones, que encima, si buscan en redes sociales, no solo la, la noticia es esta repercusión, sino un montón de artículos previos de pueblos eh, o, u originarios o es, también reprimidos por este tipo de gobiernos en México, en, la, en toda Latinoamérica, como decís, donde acá también eh, no solo llegaron diásporas de pu otros pueblos eh, que sufrieron genocidio sino que acá mismo también se, se sufrió la misma represión a otras comunidades. Exactamente, cuando nosotros nos desvivimos por visibilizar el tema del genocidio armenio, no es solamente por el genocidio armenio, hay muchísimos genocidios que se van desarrollando, que se han desarrollado y desgraciadamente hoy todavía se sostienen. Eh, la lucha por los derechos humanos eh, es, es, es una sola, el hombre tiene que reivindicar al hombre, tiene que tratar de que estos acontecimientos no se repitan nunca más. Y hablar de estos temas y exponerlo como hacen ustedes, y vuelvo a agradecerle el tiempo que nos dedican, es un poco eso, ir a favor del ser humano y a favor de los derechos humanos. Martín Maunoquian es el presidente del Centro Armenio Argentina, bueno, contaba recién la historia, hace 100 años llegó su abuelo con, como dicen allá en el sur, una mano atrás y una adelante, viste, nada. Mm. Eh, ni, ni familia, desarraigo, dolor, eh, lo que producen los genocidios en el mundo, pero también estos genocidios, además de las razones históricas y culturales, eh, tienen también sus implicancias económicas y políticas eh, de ese momento y de la actualidad. No olvidemos que Armenia, tanto como Turquía, bueno, Siria y toda la región que está entre Europa y eh, Asia, Medio Oriente, toda esa región, no solo es muy rica eh, en petróleo y en algunos recursos, sino también que por ahí pasan los gasoductos, los oleoductos, eh, la ruta de la seda etcétera etcétera eh, cómo crees vos eh, que, que se repone o que, que está co eh, conviviendo Armenia hoy con ta porque al además alrededor no olvidemos eh, hace poco tuvieron eh, la guerra dentro de Armenia eh, con oh, oh, perdón o oh, me estoy confundiendo con Azerbaiyán con Azerbaiyán, ¿Con Azerbaiyán? Eh, con ¿Sí? Azerbaiyán que es un, un territorio que está eh, donde viven muchos armenios pero que también estaban siendo masacrados y, es, y además alrededor siguen también las hostilidades entre distintos países y eso no puede ser gratis para, eh, para una población que ya viene golpeadísima a lo largo de la historia. Mira, nosotros sostenemos que el genocidio no terminó, el genocidio armenio no terminó, porque justamente hace apenas cuatro meses Turquía nuevamente, esta vez con Azerbaiyán, bombardearon poblaciones civiles eh, y defensas y mataron alrededor de 6.000 personas en la región que vos bien decís, en Artsakh, que es una región ocupada eh, por Azerbaiyán, pero que hace 4.000 años que viene armenios. Entonces, eh, cuando decimos que el genocidio no, no terminó, es por esto. Y también sostenemos que está muy bien que Estados Unidos reconozca el genocidio armenio. Sin duda que está muy bien y que es un paso muy valiente así como lo dio el Papa Francisco en su momento, reconociendo ahí eh, también en, desde Roma eh, eh, el genocidio armenio, eh, es muy importante, pero lo más importante es que Turquía blanquee su, su pasado. Y nosotros sostenemos que únicamente una Turquía democrática podría conseguir eso, porque hoy Turquía no es democrática. Hoy Turquía tiene presos políticos, hoy Turquía tiene eh, premios Nobel de literatura que tienen que vivir en el exterior porque allí serían encarcelados. Sí. Premios Nobel turcos que tienen que vivir en el exterior. Tienen, eh, bueno, todo tipo de profesionales, docentes, encarcelados. Hay gente que está muriendo realizando huelgas de hambre. Eh, está el factor de los kurdos, que no es un tema para olvidar. Los kurdos que son un... un, un en su momento, los kurdos fueron la herramienta de los turcos contra el genocidio armenio. Hoy son una víctima más. Hay 25 millones de kurdos viviendo allí de manera absolutamente sojuzgada, sin derechos, eh, encarcelando a dirigentes que piden por, por libertades elementales. Digamos que el gran problema aquí eh, lo tiene Turquía y los turcos van a tener que revisar replantear su, sus derechos y sus políticas para poder llevar una vida diferente. ¿Sabes qué, qué pensaba, Carlos, mientras te escuchaba hablar, que a la vez eh, sucede, y por lo menos acá en Argentina, no sé si estará pasando en toda América Latina o en el mundo, el boom de las novelas turcas, y esta lavada de cara que hacen de su sociedad y de, de sus formas de ver el mundo... Eh, inundando al mundo de novelas y justo cuando antes de arrancar la, la entrevista estábamos hablando de la hegemonía cultural de Estados Unidos, ¿no? Si no son los medios también una estrategia para eh, mostrarse, eh, mostrar algunas cosas. Recordaba que eh, no recuerdo si fue en el 2016 o 2017, también eh, cerca de, del aniversario de, del genocidio armenio. Eh, ustedes como centro armenio y las comunidades armenias de Argentina eh, también eh, protestaban por eh, una de las novelas turcas que abordaba la cuestión del genocidio armenio desde la visión turca, eh, obviamente faltando totalmente a la verdad. Exactamente. Bien lo recordás. Cuando se cumplió el centenario... El centenario. Del armenio, en, 19... en, en el 2015, eh, un canal capitalino inauguraba una telenovela turca, el mismo 24 de abril. Tremendo. Fíjate qué sugestivo, ¿no es cierto? Y, y después tenemos camisetas de fútbol también, con publicidades de aerolíneas de Turquía. Eh, digamos que esta es una política de Estado llevada adelante por Turquía, donde hay comunidades armenias bien organizadas y activas Turquía vuelca económicamente un, un esfuerzo enorme para, como vos bien dijiste, un lavado de cara y un maquillaje. Por eso tenemos tantas novelas turcas, por eso tenemos camisetas de clubes de fútbol, por eso tenemos viajes de aerolíneas absolutamente con, con precios subvencionados, económicos. Es toda una política para invitaciones. El Estado turco, el gobierno turco, invita a políticos, a periodistas de cada uno de esos países donde la comunidad armenia es importante, a que conozcan las, las bellezas de Turquía, que sin duda las tiene, pero bajo toda, esta, eh, eh, bajo toda esta capa hay todo un submundo de injusticias, de ilegalidades, de presos políticos que ellos tratan de disimular. Total, y es parte de. para ir cerrando, ¿no? Pero también estas guerras, los genocidios, las invasiones se hicieron y se hacen hoy con fines económicos, y es ese mismo mercado, ¿no? El que se manifiesta a través de esas herramientas, ¿no? Eh, de, que, que vemos, ¿no? Por decir una novela, lo dijiste Roche, pero estamos hablando de un consumo también naif o, sí, o sí, haciéndolo sí. cotidiano, y eso es lo terrible, y por eso queríamos desarmar y ahora charlar con vos, Carlos, en este rato para hacerlo cotidiano en este tipo de espacios comunitarios, donde las luchas también, no por ahí estamos hacia las luchas de hoy o de los últimos años, pero también hay luchas históricas que van a la par y que, que, que en este tipo de ocasiones también se puede contar cómo se unen. Mirá, eh, por más esfuerzo que, que ponga el ser humano cuando inventa una historia oficial, a la larga esa historia oficial queda, eh, queda eh, queda demostrada que es falsa, porque la historia real siempre surge y es exactamente como vos estás diciendo, eh, los, los países, las dictaduras eh, que, que tratan de imponer la razón eh, o a través de, del totalitarismo tienen poca vida y lo que ustedes están haciendo, la verdad que es un enorme esfuerzo y aunque parezca algo sencillo y simple, yo sé que lleva un trabajo y un esfuerzo bárbaro, y es lo que hay que seguir haciendo, aunque no, no no crean, esto suma, esto sirve para mejorar al ser humano, para que el ser humano piense, razone libremente, sea capaz de tomar decisiones y no caer en la parte simple y sencilla de creer una versión que no es real. Uh -huh. Carlos, queremos agradecerte tu tiempo para Radio Estación Sur. Ha sido muy amable y, bueno, un abrazo enorme a toda la comunidad armenia con vos aquí desde Radio Estación Sur. Los agradecidos somos nosotros y nuevamente los felicito, chicos, por el esfuerzo y por eh, tocar estos temas que son eh, realmente valederos, valiosos y jugados. Muchas gracias a ustedes. Hasta A luego. vos, y, y además, claro que creemos, por eso estábamos eh, haciendo este repaso, ¿no? Algo que podría haber sido tipo, no, bueno, es algo de Estados Unidos, no, nos importa, hay comunidad armenia en Argentina, hay que visibilizarlo, hay que sí. decirlo, como en un montón de lugares del mundo, y como decíamos, eh, eh, se representa en un montón de luchas, es solo un comienzo también, si alguien no lo conocía, ahora al aire de Estación Sur pudimos dar una entrada, y también lo hacíamos en forma musical, escuchábamos Sistema of Dawn, y como decíamos, hay armenios en Argentina, hay bandas de, de, de, de familiares, de descendientes, y una de ellas fue Natas, también desde el lado de la música pesada, casualmente, no, expresando mm. un poco eh, de esa oscuridad histórica. Vamos a escuchar un poquito.